Casi siempre, cuando estamos a puertas de un nuevo año, hacemos una lista de cosas que queremos cambiar, conseguir, mejorar o dejar atrás. Pero a veces no es suficiente con ese querer. A veces es necesario toparse en la vida con un libro como este en donde cada historia nos anima, motiva e inspira a trabajar por eso que tanto soñamos. Un libro que cuenta la historia de muchos empresarios y nos demuestra con la experiencia que todo es posible.